Bueno, acá está el famoso 4 bancadas 187 0 km. Ya lo han visto en fotos, en videos Ya le hice mucha publicidad Así que bueno Mi querida gente Hoy lo voy a terminar de armar Vamos a poner este, el burro Vamos a ir poniendo bujías, cables, carburador Regular las válvulas Vamos a armar todos los periféricos del motor Y tratar de que eh, bueno, veremos si llegamos a hacerlo arrancar, cosa que no creo, porque todavía me faltan muchas cosas para hacerle. Pero acá está el famoso 187 del pobre diablo del rincón del Ford. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Espero que sí, gente. Un hermoso día acá en Córdoba capital. Y acá lo tenemos revisado, probado, el burrito... Le pasé una mano de, de laca, de barniz, para sumar un poquito más de detalles y que quede bastante lindo. En tono con todo lo nuevo que venimos haciendo. El burro provisoriamente colocado, porque estos no son los tornillos de acá. Los tornillos de la caja son mucho más largos, pero bueno, como para hacerlo arrancar, quedó... ...flamita. Continuamos of white supremacy so it's hard to see who's racist but with a in an inmate you're trapped in a prison sacrificial lambs for capitalism that's the religion by the risk, it is a burning cause paid off politicians writing certain laws to murder the cause Destabilize communities behind platforms they disguise as unity and you're so lost in conspiracy theories that you can't see the obvious conspiracies clearly take a good look under the hood bueno, muy agradecido a Gabriel de un Lubricentro de Neuquén, Max Lubric Service y a Music Car City, la mejor radio de fierros de Neuquén. Creo que una de las pocas radios en Argentina que habla de autos. Que me colaboró con, con este aceite. El otro día uno en Instagram me pone, che, ¿cómo le vas a poner el Ion a un Falcon? Amigo, el Ion a Un Falcon. Anda con aceite de cocina y uno acá poniendo el aceite nuevo, envasado, cerrado, original. Dejate de hinchar, hermano. Agradecí que por lo menos le pone un aceite nuevo. Alto, alto lujo se da el Falcon con este aceite. Pero bueno, para opinar, ¿viste? Están todos. Esto seguro que ustedes lo saben, pero siempre antes de poner un filtro, tienen que llenarlo. Este, Yo les tiro el dato nomás, pero seguramente que ustedes lo saben. Y bueno, una vez más, muchísimas, muchísimas gracias Gabriel por este colaborar con el pobre diablo. Algún inconveniente resolvemos donde sea. Sigan en su agua, es que yo nací la palabrea. Rompete la lengua, y mi lo que tú quieras. Pero sigue por loría, que a mí me gusta la brea Oh oh, oh, oh, y de lo que tú quieras, sigue por la orilla. Bueno, el otro día se nos cayó el motor, así que bueno, tapa de distribuidor nueva, marca Geno. Se ve que es vieja, mirá lo que en la caja se ve que debe ser original este, fabricada en aquellos años porque las nuevas traen otro color en la tapa así que con este va a arrancar sí o sí y hay un seguidor que tiene la intención de mandarme desde Buenos Aires una bobina para platino lo voy a dejar a platino de 40.000 volt así que bueno vamos a esperarla acá con mucho gusto me la quiere regalar este. Así que re contento y ojalá que llegue y bueno, seguramente va a quemar todo el aceite que suba por los aros. <ríe> Mentira. Bueno, bueno, bueno, bueno, me parece que se acabó el día, se acabó el día, espero que ustedes hayan tenido también un excelente fin de semana como yo, tapita nueva como habíamos mostrado, se me fue la mitad del día regulando las válvulas, gracias como siempre a Hugo Álvarez Mecánica, búsquelo en YouTube, que se tomó el tiempo de, bueno, de hacer un video y explicar cómo se hace, este quedó excelente, este es un 187, así que, eh, los chicos, ahí del grupo WhatsApp, el EMA me mandó una captura de, de las medidas de fábrica y es 0.40 para la, todas las válvulas. Misión escape, no lo voy a hacer arrancar todavía. Me falta modificar esta corredera para el alternador porque lo quiero hacer es arrancar este con el radiador. Así vemos cómo quedó el tema de, de temperatura y todo el, todo el cuento. es. Les mando un abrazo grande, quiero decirles muchas gracias por estar del otro lado, y nos estamos viendo en la próxima.